Y desde béisbol nos vamos nuevamente a Miraflores con Graya Casela. Adelante. Desde el Palacio de Miraflores, en esta oportunidad desde el Salón Simón Bolívar, donde se llevará a cabo el acto de despedida y condecoración al embajador de la República Socialista de Vietnam ante la República Bolivariana de Venezuela. El Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Acto de despedida y condecoración al embajador de la República Socialista de Vietnam ante la República Bolivariana de Venezuela, el excelentísimo señor Leviet Duyen. Recordemos que el excelentísimo señor Leviet Duyen entregó sus cartas credenciales ante el presidente Nicolás Maduro el pasado 2 de marzo del año 2020. Tienen ustedes justamente esta conversación que sostiene el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte de este agradecimiento, estos años de misión diplomática. ...en la República Bolivariana de Venezuela... Es ...el pasado 2 de marzo del año 2020... ...del excelentísimo señor Leviet Duyen. ...Venezuela y Vietnam suman 33 años... ...de relaciones diplomáticas Caracas y Hanoi... Señoras y señores tengan todas y todos ustedes... ...muy buenas noches... Sean bienvenidos al acto con motivo de la imposición... ...de la orden Francisco de Miranda... ...generalísimo en su primera clase... ...el excelentísimo señor Leviet Duyen, ...embajador de la República Socialista de Vietnam... ...en la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, imposición de la Orden Francisco de Miranda en su primera clase generalísimo... ...impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Esta orden está destinada a exaltar los méritos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 ...en la República Bolivariana de Venezuela. Importante esta condecoración, orden Francisco de Miranda... ...en su primera clase generalísimo. Excelentísimo señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela... ...Nicolás Maduro Moro. Excelentísima primera combatiente Cilia Flores. Excelentísimas autoridades dirigentes del gobierno bolivariano de Venezuela... Excelentísimos embajadores, honorables encargados de negocios presentes. En primer lugar, quisiera expresar mis profundos agradecimientos al excelentísimo presidente por dedicar su tiempo para recibirnos y presidir este acto que me hace sentir muy honrado. A su vez, quiero agradecer a todos los embajadores y encargados de negocios por asistir a este Hermoso palacios excelentísimo presidente aprovechando esta oportunidad le agradezco por su liderazgo y apoyo durante tres años de mi mandato en la república bolivariana de venezuela he cumplido mi misión con mucho éxito estos últimos tres años las relaciones de amistad y solidaridad entre dos países hermanos, Vietnam y Venezuela, se han fortalecido de forma constante, elevándose a un nivel más alto en todos los sectores, tanto en lo político, económico, cultural, como las relaciones de pueblos a pueblos. Vietnam y Venezuela siguen colaborando estre estrechamente para apoyarles entre sí en los foros internacionales, en las organizaciones bilaterales, multilaterales y en las naciones unidas. Especialmente en el sector económico y comercial, el volumen del comercio bilateral en 2022 aumentó un 350% en comparación con el de en 2020, alcanzó... André Dedo, de 70 millones de dólares, aunque hemos enfrentado la pandemia COVID-19 y muchas dificultades. Me complace mucho contemplar su sabio liderazgo excelencia. Venezuela ha superado las más duras dificultades, mejorando a nivel de vida del pueblo hermano venezolano. Elevando el papel y la posición de Venezuela en el ámbito regional y mundial. También le felicito porque en los últimos tiempos la economía de Venezuela ha crecido de forma enorme, especialmente en 2022. Registró un crecimiento por encima del 15% del Producto Interno Bruto. ...que le convierte en un país con medio crecimiento económico en la región. Querido Excelencia, Presidente... ...el gobierno y pueblo de Vietnam siempre apoyan al gobierno y pueblo de Venezuela... ...en la lucha por la independencia, soberanía y desarrollo del país. Deseamos que pronto, excelentísimo Presidente, visite a Vietnam en la ocasión adecuada. Para mí... Al recibir en orden Francisco de Miranda es un gran honor. Quisiera expresar mis más profundos agradecimientos al excelentísimo presidente Nicolás Maduro Moros en gobierno y pueblo de Venezuela por esta preciosa y honorable recompensa. Este orden también se otorga a aquellos que siempre están con nosotros durante estos tiempos quienes son mi esposa, Huynh los diplomáticos de la Embajada de Vietnam en Venezuela, los colegas, amigos del gobierno, ministerio, especialmente Ministerio de Relaciones Exteriores, sectores nacionales y regionales, y los embajadores encargados de negocios del cuerpo diplomático. Por mi parte, me comprometo que en cualquier responsabilidad Esforzaré todos los posibles para fortalecer las relaciones de hermandad y solidaridad entre Vietnam y Venezuela, cada día más desarrolladas por la paz y prosperidad de ambos países y pueblos hermanos, por la paz y contribuyendo a la paz y estabilidad en las dos regiones y en el mundo. Les deseo, Su Excelencia Presidente y su primera combatiente, mucha salud, felicidad y muchísimo éxito, Excelencia. Muchísimas gracias. Presidente. Palabras, del excelentísimo señor Levied Duyen, profundamente agradecido por la condecoración Orden Francisco de Miranda en su primera clase generalísima. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas noches a todos los presentes, a todos los que nos ven y nos escuchan. ...hoy lunes 13 de marzo de este año 2023... ...mi saludo especial para el excelentísimo señor embajador Let Viet Duyem... ...embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Socialista del Vietnam que hoy recibe la condecoración Francisco de Miranda en su primera clase como un reconocimiento a la labor que ha desarrollado en estos tres años de crecimiento y expansión de nuestra relación de cooperación y hermandad con la República Socialista de Vietnam. Señor embajador su excelentísima esposa, señora Hui T. Mai Dung, al honorable coronel superior agregado de defensa de Vietnam en Venezuela, Bu Tetrong, coronel, al honorable primer secretario de la embajada, Go Ban Chi, ...al Honorable Cónsul de la Embajada de Vietnam... Ha Toa ...Bienvenidos... ...igualmente... ...Embajadores, embajadoras... ...cargados de negocio, presentes en este acto tan bonito, tan especial... ...para un ser extraordinario como el embajador de Vietnam... ...compañero Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, compañera vicecanciller para el Asia, Tatiana Puig, primera combatiente, Silvia Flores, viceministro de Relaciones Exteriores, presente. Yo quisiera transmitir un mensaje ...de hermandad, de solidaridad, de apoyo al Vietnam. Vietnam heroico, Vietnam histórico. A la Vietnam que crece, a la Vietnam que construye su prosperidad. Al pueblo vietnamita que nos ama y nos quiere. Estamos unidos por lo más grande que pueden estar unidos dos pueblos por el amor compartido, por el amor mutuo, por la admiración mutua de la lucha dada por el Vietnam victoriosa y la lucha que está dando el pueblo de Venezuela también victoriosa, heroica lucha. Escenarios diferentes, pero sufrimientos compartidos, sacrificios compartidos aprendizajes y enseñanzas compartidas de dos pueblos heroicos, Vietnam y Venezuela. Pueblos hermanos, quizás la distancia aparentemente sea larga para uno llegar a Vietnam. Tiene que volar por lo menos 24 horas de manera continua, embajadores. Algunos de ustedes habrá ido a Vietnam alguna vez, ¿verdad? A Dagoberto. ¿Has ido a Vietnam? ¿Está pendiente ese viaje? Vietnam. Allá hemos estado. 24 horas de viaje continuo. Y tenemos una diferencia horaria de 12 horas, 11 horas. O sea que aquí en Venezuela, ¿qué hora es? Este reloj se paró, ¿vale? Se me paró el reloj, ¿vale? Está dañado el reloj este. Se echó a perder este reloj, Silita. Hoy me lo puse porque este fue un regalo que me dieron unos artistas. La otra vez, un reloj con la figura de... Eh, cinéticas de Carlos Cruz Diez Pero el bicho está fallando, ¿vale? ¿Qué hora es? Bueno... En Venezuela son las 7 y cuarto de la noche y en Vietnam está amaneciendo 6 y cuarto de la madrugada fresca vietnamita. Bella, brillante del sol vietnamita. Vietnam es una patria heroica, la patria del tío Ho, el gran Ho Chi Minh. La patria heroica que supo levantarse a todas las circunstancias jamás se rindió, jamás se doblegó, jamás se arrodilló frente a los imperios, siempre perseveró y de la perseverancia vino el triunfo, vino la grandeza, vino la reconstrucción de la patria y hoy Vietnam es uno de los países de mayor crecimiento económico y propósito de la Asia profunda consiguieron su modelo en base al esfuerzo al trabajo, a la disciplina a la unión nacional consiguieron su modelo en base a la ciencia, al conocimiento al desarrollo tecnológico consiguieron su propio modelo político social, económico financiero Y nosotros observamos con gran detalle, embajador, observamos con gran interés los pasos y el camino que ha recorrido Vietnam para construir su propio modelo de desarrollo y de prosperidad en base al trabajo, a la unión nacional. ...en base a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento... ...a las profundas tradiciones del pueblo vietnamita. Estamos siempre atentos, siempre atentos del Vietnam. Y me alegra mucho, como usted lo ha dicho en su discurso... ...los pasos que hemos dado y los avances que tenemos hoy. Avances modestos, pero significativos... ...en materia de comercio... ...en materia de cooperación para la producción agrícola... ...en materia de educación, de salud, avanzar, avanzar en muchos temas... ...en materia de ciencia, tecnología y la coordinación perfecta... ...de Vietnam y Venezuela en todos los temas de la política internacional... ...de la geopolítica mundial y de la diplomacia, cooperación y hermandad perfecta. Por eso siempre hemos insistido en que toda esa hermandad histórica, toda esa admiración mutua, todo ese amor compartido entre Vietnam y Venezuela, toda esa cooperación y coordinación perfecta en la geopolítica mundial, en el sistema de Naciones Unidas, en la diplomacia mundial. Tenemos que hacer un gran esfuerzo, señor Canciller, querido compañero Iván Gil, señora Vice -canciller, querida compañera Tatiana, tenemos que hacer un gran esfuerzo para convertirla en resultados concretos y crecientes en la cooperación comercial, en la cooperación de la producción agrícola.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 para que se retomen las negociaciones y el trabajo entre Petro Vietnam y PDVSA y lleguemos a grandes acuerdos en materia energética de cooperación. Es quizás la cuenta pendiente que tenemos del mapa de cooperación entre Vietnam y Venezuela. Una poderosa cooperación en materia petrolera, gasífera, petroquímica, ...una poderosa cooperación... ...en materia comercial, económica... ...una poderosa cooperación en materia de ciencia y tecnología... ...para el desarrollo... ...de la sociedad... ...una poderosa cooperación... ...en materia de agricultura... ...de desarrollo compartido en la agricultura... ...de Vietnam y Venezuela... ...si bien es cierto... ...la distancia física... También es cierto, como dice el poema y la canción, que cualquier distancia física puede ser superada con la admiración y el amor mutuo entre el pueblo de Vietnam y el pueblo de Venezuela. Quiero que le envíe, señor embajador, mis saludos muy especiales. ...al Secretario General del Partido Comunista de Vietnam... ...nuestro hermano Nguyen Phu Trong. Quiero que le ratifique mis saludos muy especiales... ...al Presidente Bo Van Duong... ...y también nuestro saludo solidario y revolucionario... ...al Primer Ministro Pang Min Ching... ...a todas las autoridades políticas, gubernamentales... De Vietnam, les diga nuestro amor, nuestra admiración y nuestro deseo de muy pronto, muy pronto, estar haciendo una nueva visita para firmar grandes acuerdos y documentos de esta poderosa alianza productiva, constructiva, de crecimiento entre Vietnam y Venezuela. Dígale que muy pronto estaremos por allá abrazando al pueblo de Vietnam y llevando el amor y la admiración del pueblo de Venezuela. Que viva la amistad del pueblo vietnamita y el pueblo de Venezuela. Que viva la memoria eterna de Ho Chi Minh y de Hugo Chávez. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades, embajador. las palabras del Señoras y señores, por su amable atención, muchas gracias y muy buenas noches. Ha concluido el acto. Se invita muy cordialmente a presenciar una representación cultural a las afueras allá en el Palacio de Miraflores. Sí, ya tenían ustedes justamente lo que ha dicho el jefe de Estado venezolano, hay que avanzar más en esta cooperación poderosa que tiene Venezuela y Vietnam. Hay grandes tareas que ha dado justamente los exteriores que le ha dado a Iván y tiene que ver también con la cooperación en materia petrolera agrícola. recibimiento y despedida cultural al embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Socialista de Vietnam ante la República Bolivariana de Venezuela el excelentísimo señor Leviet Duyen, a quien le ha sido conferida la Orden Francisco de Miranda en su primera clase generalísimo como parte de su misión diplomática durante tres años en la República Bolivariana de Venezuela después la despedida que le da el presidente constitucional Nicolás Maduro el agradecimiento en esta poder... Cooperación entre Venezuela y Vietnam. También el excelentísimo señor Levied Duyen ha exaltado el liderazgo del jefe de Estado venezolano durante el acto y la actividad celebrada en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Estos años entre países hermanos se han fortalecido, elevándose lo político, económico, cultural. Seguimos colaborando para apoyarnos en foros internacionales y avanzar en esta poderosa cooperación. Con esta información nosotros vamos a despedir esta transmisión.